Realizan investigación eh, científica en la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para tratar de establecer eh, una especie de perfil genético de quién puede, qué pacientes pueden y qué pacientes no deben usar el clopidrogrel, que eso es sencillamente Plavix. Tenemos a un especialista y a un investigador que está encabezando este eh, proceso apasionante el doctor Jorge Duconge que es catedrático de la escuela de farmacia del recinto de ciencias médicas eh, he leído que cerca de una tercera parte de los pacientes que usan la VIX eh, pues tienen eh, problemas usándolo eh, eh, genera unas reacciones y unos problemas que pueden llevar exactamente a lo que se trata de evitar verdad un, un infarto o una nueva complicación eh, cardíaca Y hemos invitado al doctor para que nos hable precisamente de eso, de su investigación y que nos, y que nos configure, verdad, nos, nos, nos revele qué es lo que está descubriendo eh, y cómo esto va a contribuir eh, definitivamente al conocimiento que le dará una mejor calidad de vida a nuestros pacientes y a, y a otros de otras partes del mundo. Saludos doctor, gracias, bienvenido a la revista Medicina y Salud Pública. Sí, muchas gracias, eh, Luis. Gracias por la invitación. Pues, fíjate, para darte un poco de contexto, eh, estos son pacientes cardiovasculares, eh, pacientes que han infartado eh, porque tienen eh, condiciones del corazón y pues, requieren un tratamiento con una eh, terapia dual antiplaquetaria. Son básicamente medicamentos que utilizan los médicos para evitar que los coágulos obstruyan el flujo de sangre eh, al corazón y que obviamente eso nos lleva a una eh, falta de oxígeno y los nutrientes que, que necesita el corazón, ¿verdad? el músculo cardíaco para poder mantenerse eh, vital. Eh, en el caso de eh, los pacientes que reciben este tipo de tratamiento hay como un 30% de estos pacientes que no responden a ese tratamiento que es el que mencionabas, el clopido, por el, que el nombre de, de marca es el plavis y se utiliza conjuntamente con la aspirina ¿verdad? para eh, tratar de manejar clínicamente a estos pacientes. Eh, ese 30% de pacientes que no responden al, al medicamento que hemos observado en la población de Puerto Rico, hay diferentes razones por las cuales eso ocurre, y una de ellas es la genética. Eh, heredamos eh, de nuestros padres eh, la capacidad de poder entonces eh, tener un, un metabolismo activo, y el clopidogrel es un medicamento que necesita activarse en el hígado para poder eh, hacer su función. Y si en el hígado no están eh, las enzimas que permiten eh, que ese medicamento se active, pues eh, el paciente pues, no va a recibir el beneficio que estamos esperando ¿verdad? por ese tratamiento, esa intervención con ese medicamento. Y eh, lo que llamamos polimorfismo genético, que son variantes, ¿verdad? Eh, cambios que ocurren a nivel de nuestro ADN, eh, pues provoca que hay un 30%, 3 de cada 10 pacientes, hemos visto que eh, no tienen activa esa ruta, son metabolizadores nulos para ese mecanismo que permite que el clopidogrel funcione en nuestro cuerpo. Y lo que estamos sí. haciendo es desarrollando un algoritmo que incluye la genética para poder entonces predecir el riesgo de aquellos pacientes que van a recibir ese tratamiento, ese tratamiento para poder, antes de darle el tratamiento, tomar una mejor decisión ¿verdad? basada en la evidencia y poder entonces guiar la decisión del médico en cuál es la mejor medicina para, para cada paciente. Esto que se llama Exacto. el paradigma de la medicina de precisión. O sea, están tratando de hacer como una especie de perfil del paciente para sí. saber qué paciente puede usar el Plavix y qué paciente no puede usar el Plavix. Eso es correcto, exacto. Por eso es individualizar los tratamientos basados en la genética, y esto es lo que se conoce como eh, medicina de precisión, que incluye ¿verdad? la información individual eh, del paciente, incluyendo la, la, la genética, para poder tomar mejor eh, decisión en cuanto a qué medicamento darle a cada paciente. El PLAVIX lo que hace en eh, su nombre genérico, ¿verdad? En su nombre genérico. Lo que hace el Plavix es que eh, es un anticoagulante. ¿Cómo funciona el Plavix eh, y cómo cómo funciona en realidad el no es el, y cómo es Clopidogrel y cómo es que eh, una, una condición genética evita que, que funcione bien, doctor. En, en realidad no es un anticoagulante, es una clase farmacológica un poco diferente a los anticoagulantes, se llaman antiagregantes plaquetarios, y lo que hace básicamente es, eh, una vez que se forma su metabolito activo en el organismo, porque el plavis, el, el clopidogrel de por sí no hace nada, es un profármaco, pues una vez que se forma su metabolito activo, él inhibe las plaquetas, la agregación de las plaquetas, ¿verdad? las plaquetas, eh, forman un agregado eh, y eh, conllevan entonces a eh, la formación de un trombo, eh, que es el que luego obstruye eh, la circulación sanguínea en las eh, arterias coronarias. ¿no? Y plavix, conjuntamente con aspirina, eh, evitan que se formen esos, esos trombos. Eh, por eso es antiagregante plaquetario, porque evita que se activen las plaquetas y que se peguen entre ellas para formar entonces ese, ese eh, trombo eh, que va a obstruir la, la circulación eh, hacia el, el corazón. Un infartado por diferentes factores de riesgo, eh, pues hay un alto riesgo de que se formen entonces esos trombos y el paciente pues, puede complicarse. ¿no? Después que se le hace la intervención, donde se le pone una malla para tratar de restablecer el flujo de sangre al corazón, es muy eh, frecuente, ¿verdad? O hay ¿verdad? Eh, una probabilidad de que algunos pacientes puedan entonces formar un trombo a nivel de esa malla eh, del stent y eh, para evitar eso, ese paciente debe recibir un tratamiento por un periodo de tiempo que puede fluctuar entre 9 y eh, 12 meses, debe recibir el tratamiento combinado, excepto que sean eh, alérgicos a la aspirina, pero se utiliza entonces esa terapia dual antiplaquetaria que incluye a, a, al plavix, ¿verdad? al clopidogrel. Pero hay un 30% ¿verdad? que va a responder al clopidogrel y es como, pues, obviamente si le estuviésemos dando agua, porque el medicamento no se va a activar en el hígado de ese paciente. Y entonces pues, va a conllevar a que ese paciente reinfarte, ese paciente tenga una trombosis en el stent, con todo lo que implica eso en términos de riesgo para incluso la vida de ese paciente. O sea que lo que pasa es que el PAP, el Plavix no funciona en ese paciente, no que le esté ocasionando una reacción adversa. Sencillamente no está haciendo nada el Plavix, es lo que pasa. No le estoy escuchando ahora. Sí, lo que estoy diciendo es que eh, que, que lo que pasa con el plavix es que con, este, con esta tercera parte de la población es que no funciona, no es que le provoque una reacción adversa, es que sencillamente no funciona. Sí, este 30% de la población no, no va a responder bien al tratamiento, ¿verdad? Hay varios factores que pueden condicionar esto, ¿verdad? Que van desde eh, la edad factores clínicos, pero la genética es uno de esos factores que explica eh, en parte eh, el por qué ese 30% de la población no responde bien y por tanto está en mayor riesgo de desarrollar eh, estas reacciones adversas o estas complicaciones ¿no? eh, asociadas a la condición. Eh, se ha visto que hay polimorfismo genético, o sea, mutaciones a nivel de ciertos genes, como el caso de c 19 el caso de PON1, que son dos, dos genes que hemos visto que están asociados con ese riesgo, eh, que eh, predisponen, ¿verdad?, ponen en mayor riesgo a estas personas que son portadoras de, esta, de estas variantes genéticas a responder adversamente al medicamento. ¿Qué se hace cuando no eh, reaccionan bien al Plavix? ¿Cuál es la alternativa entonces, doctor? Eh. Esa es una excelente pregunta. Eh, eh, la buena noticia es que existen alternativas, ¿verdad? Existen otros medicamentos como el caso de Brilinta eh, o effient que son dos opciones terapéuticas que se pueden utilizar eh, en sustitución de, de Plavix, del Clopidogrel. Son más costosas, obviamente los planes médicos a veces pues, no la cubren, pero la idea es que se pueda evidenciar, a través de estos algoritmos y a través de esta evidencia que va surgiendo de las investigaciones que estamos llevando a cabo, que la opción del Plavix al final podría ser más costosa porque el paciente va a regresar al hospital, el paciente tiene que volver a ser intervenido, y si se puede hacer el cambio antes de que esto ocurra, pues, aunque se pague un poquito más, al final se va a economizar porque ese paciente va a Primero, lo más importante, ¿no? Va a recibir el beneficio, que lo, lo más importante es el paciente. Pero por otro lado, eh, se minimiza, se, re, se reduce sustancialmente el riesgo de hospitalizaciones, reintervenciones de eh, y del de manejo que, que requiere, ¿verdad? El, el tener que volver a intervenir ese, ese paciente. Nosotros lo que hemos visto es que en los estudios que estamos haciendo en la población puertorriqueña, que el riesgo se reduce casi a la mitad si utilizamos entonces la información genética y eh, con ello pues evitaríamos todas estas complicaciones y, y al final sería costo efectivo porque eh, se reduciría eh, el costo asociado con tener que volver a intervenir ese paciente, tener que hospitalizarlo, etc. Ustedes todavía siguen la investigación, doctor, ¿verdad? Y, y, y todavía no han llegado al número que quieren llegar de, de pacientes eh, investigados. Eso es correcto. Eh, nosotros, el plan es llegar a 750 pacientes. Eh, hasta ahora tenemos ya 681. Vamos bastante bien. Ha habido cierto retraso en el plan original por la situación de la pandemia. Como es lógico, eh, muchas de estas cirugías son electivas y se han tenido que posponer a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Eh, eh, eh, poco a poco hemos ido retomando nuevamente el reclutamiento eh, y hemos estado haciendo los análisis. El, el, el estudio no solamente consiste en reclutar al paciente, hacerle la prueba genética, calcular el score de riesgo y hacer una recomendación accionable al cardiólogo para que o bien mantenga el medicamento alternativo, que en este caso sería Brilinta, el que estamos recomendando, eh, sino que también el estudio incluye un follow-up, un seguimiento de seis meses para ver si eh, en el grupo que es guiado por el algoritmo genético eh, hay una reducción o no, eh, eh, y si es significativa esa reducción en la incidencia de eventos adversos eh, mayores, eventos cardiovasculares adversos mayores en comparación con un grupo control. Que sería un grupo guiado por la terapia standard of care, ¿verdad? La terapia eh, que convencionalmente se utiliza para manejar a estos pacientes sin tomar en cuenta la genética del paciente. Leí que son dos genes eh, puertorriqueños los que básicamente estarían creando esta especie de incompatibilidad, por llamarlo de alguna manera, eh, con el, con el PLAVEX. Perdón, repítame la pregunta. Leí que son dos genes. Eh, los, los, los, los que están básicamente identificados como que interfieren en esta en estas terapias. ¿No es así? Si me puedes repetir la pregunta porque no la escucho bien. Sí, que leí que son dos genes los que los que han interferido con la con la genética. Los que han interferido con la con el tratamiento, debo decir. Bueno, no, no sé si le escuché bien la pregunta, pero entiendo que va dirigida hacia eh, la genética, ¿verdad? Los, los factores genéticos. Eh, hay dos, hay dos eh, genes que estamos estudiando que han sido los que más eh, significativamente asociados se han encontrado con eh, el riesgo de eh, una resistencia al medicamento. Uno es el el 2 p 19 el gen que codifica para la citocromo P450 isoforma su forma 19 que este es eh, una enzima, ¿verdad? el gen codifica para una enzima que está en el hígado del de, eh, paciente y que se encarga de activar el medicamento. ¿verdad? El medicamento, como le explicaba, eh, o el principio activo que está dentro de ese medicamento, de por sí no hace nada no inhibe la plaqueta, él tiene que activarse dentro de nuestro cuerpo para poder entonces inhibir la agregación plaquetaria y de, de esa manera reducir el riesgo de complicaciones en este tipo de pacientes. Y el, la manera en la cual nuestro cuerpo activa este medicamento es a través de una ruta mediada por esta enzima 12-19 eh, y hemos visto que entonces los polimorfismos genéticos, los cambios a nivel de ese gen afectan la manera en la cual, o, o cuán eficiente es eh, eh, esa ruta para activar al eh, clopidogrel. Y el otro gen que hemos estudiado y que hemos encontrado asociado es PON1, que es el gen que codifica para una paroxonasa, que eh, es, es una enzima importante que se asocia al colesterol bueno, verdad el HDL, y eh, evita que los lípidos oxidados se acumulen a nivel de las placas aterogénicas, con lo cual pues aumenta el riesgo de eh, aterosclerosis y el riesgo asociado con condiciones o la severidad cardiovascular. Eh, así que pues son dos eh, genes que hemos encontrado que están significativamente asociados eh, y que son predictores del de riesgo relativo que tienen estos pacientes a responder al tratamiento. Y esos son los dos que hemos incluido en el algoritmo de predicción de riesgo. Gracias, doctor. Gracias Nosotros de todas formas seguimos estudiando, seguimos estudiando la genética de nuestros pacientes y no descartamos que eventualmente de surgir alguna otra evidencia se puedan incluir otros genes eh, dentro del modelo de predicción porque es un modelo que está en desarrollo. Eh, pero por ahora... Ahora hemos, nos hemos concentrado en esos dos genes en particular. Gracias, doctor. Gracias, doctor eh, Jorge Duconge, eh, quien es eh, catedrático de la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Mi nombre es Luis Penchi para la revista de Medicina y Salud. Gracias a usted.